Acá, tranquilo, construyendo mi puerto. Vamos, sigan talando esos árboles. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Que no hay madera? Ey, miren, ese vecino tiene mucha madera. Oye, Papu, mándame un poco de madera yo te mando oro que tengo de sobra. Eso, vamos, establezcamos la ruta de comercio. Felicidades, te ganaste un buen aliado. Y mira qué poderoso aliado soy yo. Ja, ja, free.